Vamos a visitar pues algunos mundos de Horizon Worlds y el primero de ellos con este bonito avatar va a ser, que lo voy a buscar por aquí, el de nuestro colaborador Daniel Martín Peixe. Vamos a buscarlo. Aquí está, si pongo Peixe... Mira, ya ha aparecido. Peixeland, que ya lo tengo guardado en favoritos. ¿eh? Venga, vamos a visitarlo. Daniel Martín Peixé, lo conoceréis como colaborador del programa que tuvimos de Puerto Cero, donde nos explicaba cómo dibujar con, con Quill. Allí tiene él varios trabajos. El fantástico de Remedy ha trabajado como animador para... Disney y ahora mismo está en estudios Studios, ¿eh? los desarrolladores de los dos juegos de Ori pues colaborando en un tercer juego de este estudio del que por supuesto no puede él ni nosotros decir nada y ya hemos entrado aquí en pageland nos da la bienvenida en inglés y vemos pues que es un entorno que a mí por estos árboles me recuerda eh, pues un poco... Al, al juego este que te ibas desplazando por lianas, con lianas, con, con redes, al Winlands. ¿eh? Vamos a acercarnos a la playita. ya Tengo activada la viñeta. Debería desactivarla. Bueno, vamos a dejarlo así. Y de momento vemos aquí pues, estos árboles, esta pradera. Y ahí al fondo tenemos el peixe bar. El bar, el pez. Muy bien, pues, bueno, ya sabéis que los abatés aquí en Horizon World solo son de, de manos, brazos, el pecho, no tenemos pies, no tenemos patitas. Vamos a abrir a este... Vamos a entrar a este bar excavado en la montaña, creado por Daniel Martín Peixé, ¿Eh? Este es uno de los mundos, pues, creados por eh, colaboradores externos. Y hemos entrado aquí a la taberna, que tiene cierto aire vikingo con ese escudo. Ahí sobre la chimenea. No sé si acercarme al, al fuego de la chimenea, que aquí en agosto seguimos en verano y hace ya bastante calorcete todavía. ¿Eh? Bueno, venga. Pues la taberna está bastante vacía No digo de elementos Oye, que ha puesto ahí barriles, piedras, estantería con, con libros Pero no tenemos gente ni un tabernero ¡Eh! Posadero, camarero Que quiero una cervecilla fresca, por favor A ver No tenemos colisiones Esto no es cosa del creador, sino de... Supongo que de Horizon World, del programa Pues me voy a servir yo mismo a ver si puedo coger... Ah, sí, sí, mira. Las tazas, las jarritas de cerveza se pueden coger. Y sí que tienen colisiones con la mesa. Está fresquita, está fresquita, ¿eh? Está de la nevera. Y un brindis. Tienen colisiones entre ellas. Bueno, vamos a desordenar esto un poco, que estaba muy ordenado. Ya que no me atienden, me enfado. Cliente... Cliente enfadado. Por cierto, yo esta bebida, como te estoy haciendo promoción, la quiero gratis, ¿eh? luego no me cobres. Vamos a ver si hay alguien aquí detrás, en el almacén. Pues en el almacén no hay nadie. Uy, que me escondo aquí detrás de la comuna. Nada. Bueno, ya veis cómo puede ser un mundo creado en Horizon Walls. Un mundo que ya os advierto que te entrampa, porque una vez que entras. Al bueno de Daniel se le olvidó poner porte de salida y no puede salir. Es una trampa. Nos hemos quedado encerrados. No pasa nada. Ahora saldremos y visitaremos otro mundo. Esto es Peixeland. Un saludo. Adiós.